¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito día, buen inicio de semana, buen inicio de que, bueno, ya se terminaron las vacaciones, muchos ya regresaron a clases y muchos otros a, pues, su trabajo, me imagino. Entonces, este es el primer video de que ya se acabaron las vacaciones y les traigo un video bien, bien interesante. No sé si ustedes recuerdan que a mí últimamente como que me gustan mucho... Pues los videos eh, donde se captan criaturas raras, o sea, siempre es como algo que me llama mucho la atención. Sobre todo si esas casas pues están como de que en la montaña, en el campo, cosas así, ¿no? Porque nosotros sabemos que ese estilo de cosas pasan por esos lugares. Así que bueno, hoy les traigo un caso que ha estado llamando mucho la atención en internet por lo que se logra ver en los videos, que créanme que sí eh, está muy raro. Así que bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse para que sean parte de la familia fantasmita y para que puedan ver este, los videos que yo subo en cuanto los suba porque pues les va a llegar la notificación si las tienen activadas en donde diga todas y si no, eh, pues pueden venir ustedes a revisar aquí el canal y seguramente encontrarán videos porque siempre estoy subiendo videos nuevos todas las semanas. Y también aquí les voy a dejar mis redes. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. En esas cuatro me pueden encontrar eh, videos cortitos por Facebook y por TikTok también. Entonces, pues bueno, ahí se los dejo. Y bueno, eh, nada más recordándoles que si ustedes tienen algún otro tema del cual ustedes quieran que yo hable, me lo pueden enviar por el mail que está en la cajita de descripción, que es historiasparanormalesmarijo.com Ahí me pueden enviar... Sus historias, eh, cuentas que quieran que yo hable o de algún tema especial que quieran que yo hable, Este, ese mail está abierto a sugerencias e historias que ustedes me quieran enviar. Así que vámonos ya adelante con este videito porque está muy interesante. Ok, miren, este es un perfil que se llama Faux Mitten Outdoors. Eh, es de un señor donde básicamente eh, su perfil fue abierto como para enseñarnos cómo él es que vive porque se dedica a la casa. A la pesca en el hielo y cosas así, ¿saben? O sea, tiene una casa como, híjole, como que en medio del bosque porque realmente es que no se ve nada y se ve que se va como en su moto a diferentes lugares y pues se ve puro bosque, o sea, de que ni siquiera camino, ¿saben? este Va así como pues entre la naturaleza tal cual. Incluso su perfil aquí dice eh, como compartiendo el amor de vivir como afuera, ¿no? O sea, pues sí, de las actividades que se hacen en la naturaleza. Y les digo, tiene muchos videos, muchísimos, sobre pues cómo es que pesca en el hielo, cómo es que le hace este, pesca normal... Y pues muchas otras cosas, o sea, juega mucho a la nieve, va mucho al, al bosque, o sea, tiene mucho contenido que no es solamente dirigido a lo que les voy a platicar hoy. Entonces, llega un punto en donde nos empieza a compartir unos ruidos que se escuchan, pues... Cerca de su casa y les digo, él sale, o sea, abre la puerta y se puede ver puro bosque, o sea, oscuridad total porque no está como ni siquiera en una zona a lo mejor que ya esté urbanizada, sino pues o mucho más alejado, les digo, o muy adentro del bosque, entonces escuchan unos ruidos, Eso es lo que empieza a decir, este o sea, tiene muchos videos de que escuchan y escuchen lo que, pues, lo que se escucha, obviamente, y son como rugidos. Ahora vamos a ver el primer video para que escuchen el ruido que les digo y ahorita les digo qué dice él que es. Así que adelante. For whatever reason, they're pretty close to the house this morning. Just out of sight, like usual. We gotta get to the truck to get to work. No really want to leave this <laughs> Bueno, él cree que esto es como un Bigfoot, un pie grande, pero muchas personas creen que no es como un pie grande como tal, o sea, Puede ser algún animal, no sé, porque luego los alces o así hacen ruidos extraños, ¿no? Que pues a lo mejor si nosotros no vimos en el bosque o en el campo, pues ni siquiera sabemos cómo se escucha. Yo porque de repente veo videos de que cómo le hacen los zorros en la noche, cómo le hacen algunos alces, cómo le hacen algunos venados, no sé. Y sí hacen ruidos muy feos, pero esto es diferente porque este señor se dedica a andar pues en... La naturaleza, ¿saben? O sea, yo creo que él ya sabría de que... Ah, no, no se preocupen, o sea, ese es un alzo o lo que sea. Esta vez no, dice, están muy cerca de mi casa. Esta mañana están muy cerca de mi casa, no quiero salir. Y se escuchan los ruidos eh, cada vez más cerca. Ahora, aquí lo... Eh, ¿Cómo se puede decir lo impresionante en este caso? Es que tenemos una imagen de lo que es. Pero obviamente se nota cómo es... Que esta criatura se va acercando como poco a poco a la casa. Incluso menciona mucho que tiene como una piedra como de para ponerle unas ofrendas. Entonces de repente ahí aparecen huesos y así, o sea, como que él le deja algo y la criatura pues sí se lo come. Casi todo lo que les da miedo, obviamente al ser un críptido, o al ser una criatura que no conocen, que pues sí, que, que dan miedo, que no saben qué es, no saben si va a atacar y demás, pues ese es el temor. Entonces, en una ocasión, dice, es que mi novia me está diciendo que están arriba de la casa. Entonces, él sale a ver y pues vamos a ver lo que ocurre. So, my girlfriend just came upstairs screaming, woke me out of bed, said that there's something on the roof, and uh, I don't see it. She thinks one of them's up there somewhere. I don't know, but uh, she said she's gonna leave if I can't do something about it. So uh, I don't know what to do here. What the, what the hell was that? What the hell? Some of the bitches. Ok, pero ese no es el video más fuerte a mi consideración. Les voy a poner el siguiente para que ahora sí ustedes vean que sí se ve algo. Si de por sí en algunos de sus videos se logra ver, ya ven como los ojos de los animales de repente como que brillan en la oscuridad. Bueno, no en la oscuridad, brillan si tú le pasas luz y están como en la oscuridad porque tienen algo especial para que eso pase. Los ojos de los gatos les pasan un... Una lámpara enfrente de sus ojos y les van a brillar, algo así. Y siempre se nota como hay algo atrás. O sea, eso no es algo que tengamos los humanos. Los humanos no nos brillan así los ojos. O sea, en caso de que alguien quiera pensar, ay, bueno, alguien le está ayudando a hacer estos videos. Eh, no, no, los humanos no hacemos eso con nuestros ojos, son algunos animales. Entonces, ¿qué les parece si vemos esto? Porque este video se está bien loco y es sobre la criatura en sí que los está... Pues molestando de alguna forma. No, well, she just woke me up again and uh, said so she heard it on the roof, and this time so did I, so. You can get out there and. Okay. Get okay, the other side. Oh, damn. Holy shit. All right. So, this is one the other side of the house. What the hell? Where'd it go? What is that? Entonces no sé si se fijaron Pero hay huesos ahí Es decir que pues sí se está alimentando de algo. O sea, entonces no saben si, si los quiere atacar, si les va a hacer algo, si va a entrar a sus casas. Porque fíjense que este. Este. Justamente este video me recuerda mucho a una película de los aliens. No me acuerdo ahorita cómo se llama, pero les voy a poner en la imagen y ustedes van a saber perfectamente cuál es. Porque tiene así una. una parte de la película donde están en el techo. Entonces, ya no se sabe si es o un extraterrestre, qué criptido es, qué criatura es. Evidentemente no es un animal. Y pues se sube así a los techos como si nada, entonces también tiene superpoderes. Ah, les digo, hay muchas personas que creen que esto no es un pie grande, sino que es un skinwalker, que los skinwalkers hasta les llaman... Ay, ¿cómo les dice? Como de que cambian de piel, porque pues se pueden transformar en otras criaturas parecidas a los nahuales, pero los skinwalkers son diferentes y estos sí son muy agresivos, por lo cual las personas... Pues no quieren tener nada que ver con los skinwalkers porque se pueden transformar en tu perro. Pueden uh, como copiar tu voz, copiar la voz de tus familiares como para engañarte y pues atacarte, ¿verdad? Entonces, como les digo, este señor tampoco sabe qué es. O sea, los únicos videos que él ha visto como de esta criatura son los que nos ha puesto aquí. Ahora, se supone que lo que sube aquí a TikTok... Ah, es como que lo más leve porque ha tenido como que problemas al subir su contenido. Una de dos, o ha tenido problemas en subir su contenido y se luego bajan porque dice que es muy gráfico a lo mejor para para TikTok. Y entonces abrió como una página en, en otra plataforma, ya saben, donde tienen que pagar para unirse y ahí sube este, pues otro tipo de, de contenido. Este, no puedo ver, necesito pagar. Para, para ver, pero aquí dice O sea, me metí para ver como qué tipo de videos hay Y dice atacado por la criatura hace tres días Que es justamente hace tres días se subió este último TikTok que les puse Entonces a lo mejor es como Que sí grabó más, pero pues simplemente decidió allá Y pues así aprovecha pues, a crear dinero con lo que le está pasando no En caso de que pues, todo sea genuino Entonces si ustedes quieren que pague para ver qué más hay, pues ustedes díganme, pero hay otro tipo de videos como el que les voy a poner donde además de que la criatura se acerca, el señor también se acerca al bosque a buscar cuando pues cuando lo escucha. Vamos a ver. They're all over the damn place again tonight. A... Keep walking towards it. might actually get to capture something here son of a bitch all right whatever you are you need to leave stay out of this place this is our home This is our home. Need to leave. You leave now. I don't think it's going to come around for a little bit. I better keep it away for a while. Oh, got it. I hope that does it. Really do. Okay, entonces aquí ya lo vieron, tienen muchos videos de cómo es que se escucha esta criatura de lejos, de cerca. Eh, me imagino que la criatura en cierto punto ya ve que es él, ya lo no que lo reconozca, pero pues sabe que ahí hay algún humano y pues no se acerca tanto como para que lo vean, pero sí para que lo escuchen, ¿saben? Pero bueno, me gustaría que me dijeran en los comentarios ustedes qué opinan de este tipo de cosas. este A mí, a mí me gusta mucho cuando son casos así que estoy en medio del bosque, en medio del campo... Porque siempre pasan cosas ahí, o sea, yo el bosque le tengo mucho respeto, me gusta mucho el bosque, pero le tengo mucho respeto porque pues sí hay muchas criaturas ahí, o sea, no sabemos realmente qué pasa. Y generalmente las personas que se pierden en los bosques, que duran días en los bosques solos, regresan muy mal, muy perturbados. Entonces, bueno, pues básicamente es eso. Fíjense que ahorita que lo estaba pensando, eh, dije, bueno, si ustedes me dicen que pague el contenido para ver qué más pasó, lo puedo pagar, pero... Yo imagino que pues eso sí me lo tumbarían como por derechos de autor. O sea, sería como pura curiosidad y yo contarles a ustedes. Pero pues bueno, díganme en los comentarios ustedes qué opinan sobre este caso. Si piensan igual que yo que el bosque es de respetarse. Bueno, como todo, ¿no? El mar también me da miedo y cosas así. Entonces, pues bueno, díganme en los comentarios ustedes qué opinan sobre este caso. Y pues ahí nos estamos leyendo. Pero bueno, fantasmitas, les mando muchos besos. Los quiero muchísimo y nos estamos viendo al siguiente. Recuerden checar videos anteriores porque si ustedes salieron de vacaciones, bueno, lloró. Entonces les estuve saliendo, subiendo perdón, muchos videos en las dos semanas pasadas. Así que bueno, si quieren ver más videos, pues ahí se los dejo. Les mando un besote, nos vemos al siguiente. Los quiero mucho. Bye.